Hola, ¿cómo están? Yo soy Rolando Cosio, soy médico perteneciente al cabildo Salud es un Derecho. Estamos ahora con Begoña Yarza, con Jorge Garavante e Isabel de Ferrari comentando nuestra declaración. Hicimos hace unos días una declaración con respecto a lo que consideramos que es importante que eh, tengan ustedes en cuenta para la elección de los candidatos a la convención constitucional, que finalmente logramos eh, eh, ganar con este, con este plebiscito hace un tiempo. Y eh, bueno, quiero saludarlos primero, Begoña, Jorge, Isabel, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿qué tal? Hola. Eh, les voy a proyectar las, eh, la declaración que hicimos y eh, la idea es que vayamos comentándola en un tiempo corto para que la gente sepa qué es eh, lo que se considera que pudiera ser lo más óptimo, ¿cierto? Con respecto a esta, a, a esta elección de los candidatos que van a empezar a... a, a a promoverse ¿cierto? en este periodo. Doctor Caravante, le dejo su, el espacio. Gracias, Rolando. El, bueno, nuestro cabildo eh, estimó que era preciso pronunciarse sobre eh, la Convención Constitucional y su Constitución, eh, porque eh, nuestro objetivo de origen es eh, eh, lograr instalar el derecho, a la, Constitución, el derecho perdón, a la salud en la nueva Constitución, eh, pero eh, eh, por supuesto que consideramos que, que eh, si, si este derecho no se instala como producto de un proceso eh, bueno puede ser algo que que quizá está escrito en la norma de constitución pero que que, pero que su implementación sea una cosa eh, que quede a lo mejor eh, a lo mejor postergada o diluida debilitada digamos porque todos tenemos claros que la constitución va a establecer marcos generales y a partir de eso preciso instalar los sistemas y a su vez también eh, modificar eh, lo, la cultura eh, de, de, lo, de los ciudadanos, de la gente que trabaja en el sector de salud, de manera que, sea, que el hecho de la salud sea efectivo. Bueno, y en ese, en ese sentido, el, el Cabildo est estimó que había, había que ser necesidades que cumplir, como por ejemplo, eh, cómo... cómo tiene que eh, estructurarse y funcionar esta, esta convención constitucional. Y, y en segundo lugar, también tenemos, por supuesto, central, tenemos las personas que nos van a integrar, porque esas personas efectivamente tienen que eh, representar lo que ha sido el interés ciudadano eh, que, que eh, desde antiguo se está manifestando, pero que explotó, digamos, a partir del 18 de octubre del año pasado. Y por supuesto, que yo que el éxito de la Convención Constitucional es fundamental, porque de no ser así, los problemas se mantienen y nosotros los problemas se mantienen, sino que también, también la, el malestar de la sociedad eh, se agudiza y, y eso es preciso que yo que eh, prevengamos que eso es lo que significa todo eso que puede suceder. Claro, eh, eh, muy importante lo que usted refiere, y dentro del mismo, de la misma declaración nosotros hicimos eh, algunas propuestas con respecto al propósito que necesitamos con respecto a esta convención constituyente, ¿cierto? Eh, voy a destacar algunas y después las vamos a, conver a conversar entre, entre todos. Primero, que se escuche y se represente a todas las personas que habitan en el territorio nacional, ¿cierto? Con la expresión de toda la trayectoria de vida, y ahí incluimos desde la niñez, ¿cierto? Hasta la adultez eh, mayor. También asegurar la participación de la expresión de los pueblos originarios, Establecer metodologías de diálogo abierto y eso es trascendental con la participación ciudadana en los territorios. ¿ya? Que esto ya no sea parte de un, de un acuerdo entre cuatro paredes, que es importante que siga siendo lo que nosotros tratamos, intentamos hacer ahora, abrir la conversación a, a todos los actores sociales. Eh, asegurar que se integral a los cuidados de, y protección de los habitantes en todo el territorio, a los rec recursos naturales también, que son bien públicos. Es sabido que Chile... Es eh, un país que tiene privatizada el agua y eso, por supuesto, que afecta sustancialmente a, a, esta, a este bien para el resto de las personas. Valorar la diversidad existente de las personas, los pueblos y las culturas y establecer mecanismos eh, que faciliten la participación y el control social en todo el proceso constituyente. Eh, me gustaría saber qué, qué opinión tienen con respecto a eso, si pueden comentar Isabel, Begoña, con respecto a, a, a estos propósitos. A mí lo que me, que me gustaría compartir esta, esta, es de dónde donde nosotros decidimos eh, hacer esta declaración. Es desde esta, de esta concepción que tenemos hoy del derecho que tenemos a plantearnos el futuro. Y, y lo que estamos ahí planteando, sobre todo en este punto, es clave una palabra que yo creo que cada vez apreciamos más, que es participación. O sea, lo que nosotros no pensamos es que el mismo estándar con el cual eh, en, el, en, el, en el Cabildo hemos desarrollado las temáticas de salud, queremos que también en el espacio constituyente sea así. O sea, que el espacio constituyente no sea un espacio de expertos, sino que sea un espacio de ciudadanos que se abran a escuchar a otros ciudadanos en los territorios, en el, en el curso de la vida, o sea, estamos hablando de los niños, que para nosotros es muy relevante, adolescentes, jóvenes, personas de, ma, más frágiles, adultos mayores. O sea que lo que nosotros queremos que ocurra es que este proceso constituyente inicie un, un proceso de participación creciente y que esa asamblea constituyente tenga vasos comunicantes activos con la ciudadanía. Si nosotros logramos eso, la constitución, efectivamente va a ser legítima. No es legítima porque no so, porque la vamos a hacer en democracia. No, es solamente legítima porque sea capaz de incorporar a todas las personas entre sus expectativas, sus sueños, sus realidades. Y eso es lo que la haría legítima y de verdad un instrumento para formar ese espacio común, que es el espacio común de un país, con, con una determinada forma de relacionarnos que es solidaria, que es con respeto y basada en los derechos. Eso, en términos de salud, es bienestar. Entonces, para nosotros que somos del de Cabildo de Salud, esto que estamos diciendo, no solo son constituyentes de ciudadanía y de política, sino de bienestar. Así que a mí, por eso, esa parte la encuentro que es trascendental. ¿Isabel? Sí, yo, mira, solo agregar, porque la Begoña lo dice bastante, no solo con énfasis y con cariño, sino que lo dice súper ampliamente, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que este proceso sea un proceso de diálogo, y que sea un proceso de reconocimiento a las diversidades, eh, y eso es bien inédito para nuestro país, y por lo tanto creemos que hay que rescatarlo, hay que reforzarlo, y eh, estar atento a que durante todo el periodo en que se estén eh, creando los artículos de la nueva constitución, eh, sean en un proceso de diálogo con la ciudadanía. Eh, creo que, como dice la Begoña, si le logramos poner esos énfasis, pero en un proceso de diálogo, vamos a tener, por supuesto, una propuesta de convivencia bastante más enriquecida y que nos va a responder a la realidad actual. Eso. Ah. Doctor, ¿algo que agregar al comentario? No, me parece eh, central lo que se ha expresado respecto a, eso, a la participación. Eso es lo que constituye una preocupación, porque, como muchas veces pasa, eh, logrado el logrado del objetivo 1, que es digamos, eh, ganar la prueba por 80-20, lo mismo que la Convención Constitucional, eh, se genera un clima. De que, de que ya, digamos, ya esto se aseguró, digamos, entonces, bueno, podemos, podemos dejar que esto siga su dinámica y que finalmente llegue eh, a abril, digamos, donde vamos a votar por los constituyentes. Y, y bueno, entonces, eh, dado, digamos, que tenemos un largo periodo en el cual digamos, hemos delegado lo que es nuestro derecho a participar, lo hemos delegado, digamos, en, en personas, eh, eh, electa en, en, la, en las votaciones formales eh, personas que, que tienen un interés particular por tener un liderazgo el partido político u otras organizaciones entonces, entonces eh, nos no, no parece que eso eh, como que sería suficiente y, y, y, en, y en, en realidad lo que se requiere para, para que Chile sea distinto es que todos nos involucremos en, en el desarrollo del país, en la construcción de sus reglas, en la nueva constitución, bueno, por lo tanto, ese elemento fundamental y, y el llamado, digamos, es que, que nadie piense que, que esto ya está definido, que todo va a andar bien, digamos, que se va a establecer el derecho el, del agua como bien público, eh, la salud como universal y solidaria, e intercultural, digamos. No. Lo que se ha hecho es simplemente dar, dar un, un, un paso dos, paso uno, el estallido social, y quizás antes, porque antes hubo un proceso constituyente, acordemos que hubo un intento de modificar la constitución, después vino que yo el, el, el estallido social, y ahora vino que yo la votación por el apruebo de la, la Convención Constitucional. Pero bueno, eso, eso, eso es como eh, eh, eh, instalar un cimiento. Ahora hay que seguir levantando el edificio y después digamos, hay que habitar el edificio. Entonces todo eso es un, es un proceso en el cual tenemos que estar activos. Si no queremos después digamos, quejarnos digamos, de que cómo hicimos tanto, pasó tanto, hubo tanto movimiento, hubo violencia incluso, bueno, y resulta que eso queda muy bueno O sea, eso no puede ser. Eso depende de nosotros. Sí, es, es muy importante eso, seguir seguir en, en este empuje hacia, hacia finalmente, lo que, lo que todos queremos, una constitución que represente los intereses de todos. Ahora, eh, la idea es que también que comentemos lo que la segunda parte de la declaración que habla de lo que la característica de las personas que pudieran componer a esta convención constitucional, ¿cierto? Eh, nosotros definimos seis puntos. La, el primero es que en esencia sean pruebas eh, por supuesto... Eh, en, en el objetivo de que no sean contaminadas por, por las corruptelas y la ventajas económicas o, o políticas de las circunstancias, ¿cierto? Eh, que efectivamente tengan el interés de, de, de hacer un, un texto constitucional eh, representativo, que sean respetuosos los derechos humanos en este momento tan importante que estamos viviendo, eh, sin, sin excepciones con conocimiento y conexión real a los sectores ciudadanos que se movilizaron, que conozcan la realidad de, de su sector y también a nivel nacional. Que hayan expresado públicamente la necesidad de hacer cambios profundos en la sociedad, que sean respetuosas de las diversidades que componen la sociedad, libres de todo sesgo, perjuicio o estigmatización, prejuicio, perdón, y con vocación e interés de lo público, reflejado en este caso en, en su deseo de, eh, hacer este cambio y, y aprobar una convención constitucional. Eh, ¿Qué opinión tiene con respecto a eso? Isabel, Begoña. Eh. Oye, yo quisiera eh, una reflexión que me dieron ganas de hacer en, en la anterior, pero que cabe aquí. Yo creo que hay un desafío que se llama lograr que los constituyentes establezcan un, lo que es el encuentro de saberes. Hay, se ha discutido mucho que en la Constitución la hacen expertos y que tienen que ser expertos los que, en, en cada tema y expertos legales, porque si no la Constitución no te va a permitir eh, responder adecuadamente al país. Y yo creo que ahí hay una, una jerarquización del, de las personas que nos hace daño y que nos ha hecho mucho daño en nuestra historia de sociedad. Eh, ojalá que la, que la Constitución reúna diversidad y que se escuche, pero que se escuche el saber de las personas, porque ese es el conocimiento real que nos va a permitir una gran convivencia. Ahora, para, para tener la disposición al encuentro de saberes, por supuesto que están las características que se han dicho ahí, o sea, el diálogo, el reconocimiento a los derechos humanos, yo creo que eh, o sea es la primera fundamento de convivencia que la humanidad tuvo después de grandes conflictos, ¿no? Eh, por lo tanto, y cómo como generar que el respeto a los derechos humanos sea comprendido, que es, es desde la institucionalidad, que tenemos que aprender a respetarnos todos. Ese, yo haría ese comentario para no alargarme tampoco. Sí, para ir cerrando el tema, Begoña, Jorge, eh, para que no se alargue tanto y la gente no se aburra de nuestros videos. Eso. No, no se va a aburrir, porque yo creo que la gente está interesada, porque nos interesa esto. Yo diría que que la gracia de que uno ponga un cierto estándar, ¿no? y ese cierto estándar no está puesto en la tecnocracia, sino que está puesto en valores éticos, en experiencia y participación, en representatividad de grupos diversos, en saberes distintos. O sea, está puesto en lo más auténtico que, de lo que pueda representar a las personas y a nuestro pueblo. Y con esa legitimidad lo que vamos a recuperar es la confianza. Porque cuando tengamos a un grupo constituyente y veamos que efectivamente representan, sí y que tienen este estándar, como decía Isabel, con respecto a los derechos humanos, a la capacidad de participación ciudadana, el respeto a eso, lo que nos va a pasar al resto, si es que no estamos en la constituyente, es que vamos a confiar en lo que está ocurriendo allí. Y por Dios que hace falta confianza. Y esa confianza, ¿cierto?, lo que va a generar es que cualquiera de nosotros va a ir a golpear la puerta y a mostrarle, como nosotros, el cabildo, ir a mostrarle lo que hemos construido con la confianza de que lo van a apreciar y que lo van a tomar en cuenta. Entonces yo diría que esa combinación es la virtuosa, ¿no? es que sean legítimos en estos parámetros de legitimidad, ganen la confianza de todos nosotros y nosotros llevemos nuestros saberes y lo que tenemos en nuestras manos para entregárselo. Yo creo que eso... Ahí sale bien. Cumple el requisito. Sí. Doctor. Sí, bueno, eh, bueno, yo creo que esto es muy importante, todo lo, el proceso social y político que significa el desarrollar una nueva constitución. Eh, yo creo que es importante que la gente sepa que la gente se pregunta también, eh, bueno, cuáles son las propuestas concretas, porque en realidad, bueno, está bien, queremos hacer un país mejor, queremos que todos participen, que se involucren, se sienta representado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se expresa eso en propuestas concretas? Decirle que sea la gente que, que está viendo este video, que, que bueno, que el Cabildo ha trabajado en desarrollar propuestas concretas, efectivamente. Eh, para incluir en la contribución que las vamos a dar a conocer progresivamente a lo largo de, de este proceso eh, eh, en distintos videos así que lo van a poder conocer o sea no son no son solo pensamientos generales de que, de lo que sería bueno sino que eh, sino que aportemos aporte eh, concreto a este a este proceso eh, bueno y, y, y de, de decirle que a quienes vean este video que para nosotros resulta muy importante para todo el país, que en el proceso constituyente tiene que representar la sensibilidad del país, digamos. O sea, finalmente, finalmente somos seres gregarios, eh, vivimos en comunidad, digamos, eh, no, no, no nos parece que el individualismo sea lo mejor, digamos. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, eh, es muy importante que en el proceso se exprese la sensibilidad por eso, eh, por eso Begoña digamos, que yo, e Isabel eh, también, también planteaban que esta, esta cosa no es un tema que yo de, de, de, de expertos. Los expertos son importantes y van a, a contribuir, que yo técnicamente a, a darle, a darle un, una, una expresión concreta a, a lo que sea los planteamientos que, que, que se hagan. Pero, pero, eh, pero eh, el trabajo que ellos hagan tiene que estar... Eh, conducido por la sensibilidad que se quiere representar eh, de tal manera que, se, que todos, todos eh, en, en un momento que tengamos esta nueva constitución y se vaya implementando sintamos que somos parte de este país que somos, que somos eh, eh, considerados que, que, que podemos influir que podemos participar que, que no, hay, no hay ciudadanos de primera que se, y, y de segunda ¿verdad? Que, que no hay sectores privilegiados sectores marginados sino que todos somos parte de un, de un mismo conjunto que es el país, y bueno, y ojalá que este proceso eh, signifique también que otros países también eh, vayan en la, misma, en la misma línea, estamos viendo lo que pasa en Perú, ¿eh? y también que se plantea una nueva constitución, porque en realidad el cambio finalmente tiene que ser universal para que todos nos sintamos, eh, nos sintamos que estamos en una, en una sociedad, en un mundo yo, que, no, que nos acoge, en el cual podemos tener seguridad en lo que significa que eso es nuestro desarrollo, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y eso, como lo sabemos muy bien, tiene que ver que eso con con, uno, con, una, con una condición política, social, eh, universal. No solo, no solo que eso en, en una ciudad, en un barrio, eh, en un país, sino que tiene que ser finalmente mundial. Así que, bueno, yo creo que eso es el, eh, el importante. El llamado debo entonces a, a la gente eh, a no... No, no caer en esto de que, de que ya está todo hecho, eh, bueno, que en realidad no tenemos que ocuparnos de nada. No, aquí hay que mantenerse atento a todo el proceso y participar en el proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo importante es seguir trabajando y, y dejar claro que esto es un proceso largo, que es un solo segmento de, del cambio y que esto sigue. Eh, les agradezco sus comentarios. Eh, esto, por supuesto, que vamos a seguir generando videos y material para que eh, ustedes se acerquen a conocer la posición del cabildo y que también sepan eh, lo que vamos trabajando. Hemos trabajado varios, varios temas. Está eh, el tema de planificación sanitaria, eh, el, el tema de ter territorialidad, atención primaria, un montón de, de cosas que, que hemos ido conversando entre nosotros, en, los, en la gente que compone este camino, y que también queremos después eh, hacerles partícipes a todos para que ustedes puedan comentar. También se pueden hacer comentarios en, en, en Facebook y en, en YouTube, si es necesario. Así que les agradezco a los tres, Isabel, Jorge, Begoña, y nos vemos eh, en otro video. Gracias, Ron. Gracias. Muchas gracias. Estén bien. Chao, chao.